Bueno, gracias por gracias. permanecer con nosotros. en de Miami. Mira, la ruta que ha trazado eh, el Instituto de Miami sobre huracanes y seguimiento, específicamente para este momento, eh, dice que Dorian va a impactar la Alta Gracia, el Seibo y Samaná. Esas son las tres provincias la de, que wow. están justo que, en el centro de la trayectoria. Espero que no quiera coger la carretera Samaná-San Francisco porque si entró por ahí, está entre las dos montañas. Sí, sí. Mira, vamos eh, gracias por esas orientaciones y decir que de alguna manera nosotros estamos en menos riesgo pero estamos todos alertas vamos en este momento a presentar a nuestro compañero Francis Rodríguez con el tema central del día vamos sí. Gracias, Julio, Carolina y amables televidentes. Miren, en estos días, la sociedad ha sido alertada de presencia de organismos internacionales de combate y lucha contra el crimen organizado transnacional. DEA y FBI, con una operación conjunta de esos organismos, en el territorio dominicano, tras las huellas de un individuo que se apoda el abusador, con él los relacionados a dicha red y otros que sin pensar, diría yo, en su relación primaria, porque se supone que era un individuo conocido de de gestión comercial importante, de valoración por la relación política militar en el país, todo normal, una vida normal, la que puede tener cualquier comerciante del área artística o del área de la farándula, todo normal, obviamente que es lo que trato de... de arraigar es decir, de sacar, de desmontar, porque ahora, como decía un abogado en las redes sociales, ahora nadie lo conoce, o nadie quiere ser su amigo, pero sí había muchos coritas, como le dicen, es corita que le dicen, eh? uh -huh. eh, que le gustaba estar donde él llegaba, dejaba propina hasta de 500 mil pesos, según me dicen, Mochila con dinero para todos los que estaban ahí trabajando. Llegaban con la mochila. Con la mochila, la famosa mochila. Y la sociedad que presenciaba y se beneficiaba de forma silente no iba a matar la gallina de los huevos de oro, pero es el grado de complicidad sin darnos cuenta por el trayecto de disfrute que ninguno se hacía la idea de los que recogían migajas por qué lo hacía y con qué respaldo lo hacía y eso descubre y destapa uno de los tantos que sabemos operan en República Dominicana de forma opulenta pero un tanto más Personal, más personalizada, más caballerosa, de una forma eh, menos eh, comentada, pero los hay. Y ciertamente que, que hay libros que, defien, que refieren las mafias en el mundo, o la, el GES. Eh, 20 de, la, de las mafias se puede destapar de que son individuos con un alto con, conocimiento de comportamiento que verlo en su desempeño parecen príncipes o jeque, je, árabes. jeque árabes que tienen una educación y una riqueza producto de la explotación del suelo y subsuelo y de los minerales y del petróleo esto, con un respaldo funesto, de toneladas de drogas en República Dominicana, toneladas, y se hace conocer hoy por las autoridades que tuvieron que actuar, no por iniciativa propia, sino por iniciativa y con consecución de los órganos internacionales que sí controlan el paso a 90 millones de consumidores que tienen de aquel lado, y nos juzgan a nosotros como país de transporte, como país de trasiego, como país de comunicación con esa droga. Y una parte de esa la manejaba este tipo aquí, a la luz de todo. Un esquema que devela, destapa... Imágenes tristes para mí, porque no es posible que ver un Sirfrido para espere que ha recorrido dentro de lo que son la vida militar de un dominicano, guardia o marino o policía, de llegar a tener la jefatura del Estado, del, del, del Estado Mayor, y que se destapara que él tenía cinco años dándole seguimiento como una forma de no quedarse callado, que era mejor que se quedara callado. Pero entonces es una contradicción, porque entonces el Ministerio Público dice que son 20 y Silfrido dice que son 5. ¿Cuántos son en realidad? Bueno... La visibilidad la gestión de, este... de él, le estaban dando un seguimiento de la gestión de él La visibilidad de él era hasta cinco años desde Un cinco seguimiento años. para ver que compraba un reloj favor, que costaba 370 mil dólares Francis, yo sinceramente no sabía Entonces, que había un reloj tan caro en el mundo No. Y, y, <risa> y, y él desechó tres en el video Y anoche una, una Nuria destapó de una forma, imagínate tú, un individuo, yo soy millonario, dice y con su vajilla de, de, de copas Hermes, que cada una cuesta 375 dólares, unos 15 mil pesos por copa ¿Por? de champán, y cuidado que deje caer una, me imagino yo en esa fiesta. ¿Qué le pasa? Y su juego de mesas Fendi de 17 mil dólares. Pero a todo esto la sociedad víctima de las realidades que ofrece ese mundo. Mientras tanto, jóvenes brillantes nuestros, hijos, hijas de profesionales pudieran estar hoy sumidos en las drogas por dejarse llevar de individuos como el abusador, por dejarse llevar de amiguitos cercanos, con lo que se hacían las fiestas del abusador pero a todo esto políticos engrampados en el poder en este gobierno y en otros conocían de este señor da pena que saliera a relucir la parte familiar porque siempre será para mí un tema de mucho cuidado las esposas o la esposa chacha, bueno, elegante y buena moza, joven y no tiene un perfil como de una mujer escandalosa, no de... es de perfil del, del arrastre que tiene en sí. rostro y forma de comportarse el mismo abusador, paradójico pero la vida le puso a ese hombre y, y parece ser que la, lo quería mucho porque para mí donde se tiene dinero y lujo el amor se acomoda y creo que para compartir con una persona no voy a entrar en ese ámbito Pero da pena que salga a relucir la relación de las esposas Tanto del fenecido Juancito Espor y la esposa del abusador, ambas apellidos Franco Que por cierto se reveló ya la orden de arresto entonces, y son hijas de otro famoso. Sí, otro cabrón. De Franklin Franco. Es decir, que es un mundo armado y orquestado para disfrutar y develar todos los crímenes y delitos que cometen para conservar y tener una vida de ese tipo. Que en principio era un referente comercial... Y se hacían los chivos locos y los tontos. ¿Cuándo vamos a madurar en nuestro país? Y que estos pasajes o estos episodios no pueden superar el episodio de buen comportamiento de hombres y mujeres de este país. Profesionales, abogados, ingenieros, médicos, fabulosos, que tienen producto de su trabajo limpio y honesto, riquezas que no la exhiben, ni la exponen, ni abusan del uso de esos recursos. Porque no es posible que este país tenga los vehículos que ese señor tiene, que ahora no aparecen, como no aparece él. Ferrari. Una jipetica de 470 mil dólares. Una, adiós es la jipeta, en la que él andaba el día que fue a ver, el, en la, a ver González, que fue una de esas en que llevaron a David Ortiz, y que tiene sentido lo que, decía, lo que decía Carlos Rubio, de que él, en la actitud que estaba ahí, que no habló con familiares, simplemente a merodear, era como para confirmar si había sido liquidado o no, me atrevo yo a asegurar o darle credibilidad a lo que dijo Carlos Rubio. Se dice que él desde un punto del país está negociando entregarse a las autoridades norteamericanas esta semana. Bueno, de todas maneras la sociedad dominicana es, somos los que tenemos que autoevaluarnos y buscar la forma de indicar hacia dónde queremos dirigir la vida del dominicano o si eso es lo que va a copar, y es lo que nos va a dirigir, y es lo que va a determinar la imagen de los dominicanos. Que tú salgas y que te vean en un país dominicano, me imagino la tierra del abusador. Pero eso ha sido una construcción distorsionada del bienestar y de lo que debe ser el fin, porque el dinero no es todo y es una idea distorsionada de la riqueza, es distorsionada del uso de la riqueza por parte de un individuo que de la nada puede llevar mochilas como propina para todo el que estuviera ahí y que las autoridades sabían que estaba ahí, que se estaba haciendo eso, y nadie decía nada. No se cuestiona el no, porqué, o muchas sea, veces, de esa exhibición eh, exagerada de dinero, de Muchas gilpeza. veces Francis eh, encontraban droga y se la devolvían porque era de él. Qué bonito. <risa> Entonces qué eso fuerte. se relaciona con la fiscal de Villavasque, se relaciona con los delincuentes de Cuello Blanco de Punta Catalina, que son todos César abusadores. Sí. Pues mira, a mí me dio Hay mucho, un mucho de más pesar la actuación no la voy a hablar la del procurador, pero la del ex procurador Domínguez Brito, que en un espacio gobierno de la mañana, no, en el sol de la mañana, se destapara o se despachara con mea culpa, dice que hago mea culpa porque yo tenía conocimiento y solamente me circunscribí a preguntarle a los organismos de seguridad, en este caso DNI y los investigadores de la DNCD, y le decían que le estaban dando seguimiento nada más Y él se conformaba ¿Tú sabes lo que es eso? Pero no esto Que luego En otro programa Se despacha Con asegurar que existía una mafia En el poder judicial Que dirigía El abusador y otros capos Para justificar lo que él dijo cuando Félix Bautista, de que él no creía en esa justicia Pero así si es bueno decirlo ahora Donde no hay ninguno de los incumbentes que usted decía Así si es bueno, Domínguez Brito, irresponsable Abusador también, porque es un abuso de su parte Poner en tela de juicio a la justicia entera Y al poder judicial entero Solamente para justificar que desde el Palacio a Domínguez Brito le mandaron a decir que no sometiera a Félix Bautista. Y estos mismos que están desacreditando a Félix Bautista y a Lionel son los mismos que negociaron solitos con Félix solito con Bautista en el Palacio para que fuera el candidato, porque la hermana de Danilo Medina no prendía ni con, ni con gas. Entonces, eso está destapando esta, pan, esta caja de grillo. Y el pueblo tiene que saber quiénes son dueños de una verdad que mínimamente ayude a entender esto y a paliar esto. Eso es lo que yo creo, que es una irresponsabilidad de asegurar que en ese trayecto la justicia estuviera manipulada. Aunque yo tengo mis propias convicciones respecto al Consejo del Poder Judicial, que yo dije siempre que se convirtió en un órgano más que regulador y sancionador, fue un órgano inquisidor porque trabajaron a jueces que por decir el derecho y su propia decisión basada en lo que era el derecho, los abogados se fueran al Consejo del Poder Judicial, el Consejo del Poder Judicial se permeara y votaran jueces y demoralizaran jueces. Eso está mal pero no para que venga Domínguez Brito a asegurar que su falta de actuación se correspondía a que él no confiaba en esa justicia, porque es un irrespeto al orden del Poder Judicial, porque que haya uno que haya caído dos, no significa que todos son los mismos. Nosotros tenemos jueces y lo defenderemos siempre. Esa es mi posición. Muchísimas gracias.